¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo vídeo para el canal. Y como ven en el título y en la miniatura tenemos un nuevo match en el juego. Se llama Orion y su habilidad es muy rara. Es algo diferente y puede ser que a muchos le vaya a gustar mucho más este robot que el Stalker. Así es chicos, me parece que este robot es mucho mejor que Stalker. Y ahora voy a hablarles por qué digo esto y mostrarles cómo se juega con este match Y vamos a introducir un poquito más de qué se trata su habilidad Y por qué digo que este robot es mucho mejor que Staika Su habilidad se llama Marca de Cazador Dispara una bengala hacia el enemigo Lo marca, tendrá un pequeño efecto de estasis Y ahí vas a estar tú, vas aprovechándolo para atacar rápidamente ok y no es solo eso al atacar un robot marcado cuenta como un ataque por detrás y hace un daño extra <risas> saben lo que decía si estos chicos que va a estar muy muy OP es como disparar con un stiker ok es como disparar y hacer daño con un stiker pero ¿qué pasa aún no sigue todo ahí hay muchas más noticias sobre esta habilidad los ataques penetran los escudos. <ríe> ¿Saben lo que es eso, chicos? Pobre Juvenoft y Ares, ya quedaron para la historia. <ríe> Ay, este Orión va a dar paliza a estos robots pesados. Bien, reciben un porcentaje del daño que vos tengas en las armas. Es decir, si vos tenés, no sé, vamos a suponer que... Eh, unas ART torrents no le va a recibir la, 100% el daño, sino que va a recibir un porcentaje de daño en un intervalo. Mi opinión sobre este robot es un robot de apoyo, completamente de apoyo. ¿Por qué? Es un robot que perfectamente puede entrar al medio de batalla y hacer mucho daño y destruir muchos robots. Pero también, si te gusta más un juego de larga distancia, en forma tranquilo, también lo puedes utilizar con, no sé, con unos rifles, en francotirador o a una artillería o algo así por el estilo. Es muy bueno este robot para utilizar cualquier arma que vos quieras utilizar, desde una torrent hasta las dislauncher y lo que ustedes quieran. Es muy bueno este robot para utilizar de todo. En teoría, al marcar con la marca de cazador, estás diciendo a tus aliados que ataquen a ese robot que tiene esa marca, ya que se va a convertir en un robot débil. Y bueno, va a ser mucho más fácil destruir un out y un Ares. Y sí, estoy diciendo muy bien. Tus amigos también pueden hacer ese daño extra o destruir ese Ares. Y bueno chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo, nos vemos en un próximo video quería mostrarles a este gran robot y que sí vale la pena, la verdad que vale mucho la pena y nos vemos en un próximo video. hasta luego hasta la vista bye bye adiós ah, nos vemos en batalla si te gustó el vídeo házmelo saber con un gran me gusta si quieres saber más de contenido de mecha arena y todo lo que está pasando y lo que va a venir en las autorizaciones y todo eso también lo que te voy a recomendar es que te suscribas y te pongas la campanita así que inmediatamente que suba yo un video van a tener las notificaciones que llegó un video nuevo de Mecha Arena, bien actualizado y bien prontito para que ustedes lo vean. Y bueno chicos, me voy con un fuerte abrazo, hasta luego, hasta la vista, bye bye, adiós, nos vemos chicos.